Karina, eh, tenías previsto algo para el día de hoy muy importante, porque entiendo que vamos a tener la posibilidad de ver eh, un espacio de las plataformas, pero contanos un poco más vos, si te parece, este, de qué se tratan las plataformas para el diálogo social, algo nos habías adelantado en un encuentro anterior, pero me parece que vale la pena que nos expliques un poco de qué se trata y cuál es la importancia dentro de Claxo. Efectivamente, estamos trabajando ya desde el mes de junio, eh, concretamente el puntapié inicial lo dimos allí en nuestra conferencia regional en la Ciudad de México, en la UNAM, eh, en, en, en este nuevo eh, esta nueva proyecto, pero a su vez nueva metodología de trabajo a la que hemos denominado Plataformas para el Diálogo Social. Plataformas para el Diálogo Social eh, en torno a ejes que consideramos eh, sustantivos para nuestra región y para las ciencias sociales y las humanidades ejes sustantivos que por supuesto responden además a dimensiones o a facetas de las desigualdades sociales, de las tramas de esas tramas de las que hablamos en México de las desigualdades sociales en América Latina y el Caribe y esto se enmarca en un nuevo acuerdo de cooperación, de trabajo conjunto eh, que hemos realizado con la cooperación sueca con asdi y con la embajada de suecia en colombia eh, que nos va a tener, digamos, eh, trabajando y cooperando codo a codo por los próximos eh, tres años. Y estas plataformas, más allá de que podemos luego este, recorrer, eh, digamos, sustantivamente cada una de ellas, lo principal a mencionar es que, eh, bueno, articulan esos componentes que siempre en Claxo queremos que trabajen de manera articulada, de manera junta, que son justamente el conocimiento, el trabajo académico, con los movimientos y las organizaciones sociales y con las políticas públicas. Como dije, en torno a temas que consideramos prioritarios eh, para la región latinoamericana y caribeña. Y esa articulación también nos obliga, como hemos dicho muchas veces, a empujar a empujar y desplazar las fronteras, no solamente del conocimiento, sino también de la acción política en la región latinoamericana y también las eh, formas de trabajo eh, que tenemos en Claxo en términos de la posibilidad de comunicar, de comunicar eh, lo que hacemos de distintas formas para llegar a públicos cada vez más amplios, con las herramientas que ya conocen, esta es una de ellas, Infoclaxo, pero también con otras herramientas que iremos presentando en el correr de los próximos meses. Y justamente una de ellas es, eh, digamos, la... la imagen eh, y la información que va a estar, que está disponible en nuestra página web para estas plataformas para el diálogo social, para cada una de ellas, ¿sí? Y a su vez como proyecto integrado de Claxon los próximos tres años. Si te parece, Karina, podemos eh, navegar un poco la web eh, donde se puede ver alguno de, de estos materiales. Ahí vemos eh, la distribución. De, de cada uno de estos ejes, ¿no? Pero que entiendo que por dentro tienen un sinfín de temáticas, este, de otras subtemáticas, también muy pero muy relevantes, pero son como grandes ejes que acumulan parte de, estos, de, estos, de, estos, de estas temáticas, algunas en disputa, algunas más relacionadas con saberes, ¿no? absolutamente hemos estructurado en torno a ocho ejes eh, estas plataformas pero que a su vez son ejes eh, abarcadores de otras temáticas y que entendemos eh, digamos que convocan de manera muy amplia a todos quienes forman a todos y todas quienes forman parte de nuestra red investigadores investigadoras estudiantes eh, aquellas personas eh, que colaboran en el área de posgrado o en la red de posgrado de claxon el programa de los programas de comunicación, en el programa editorial también. Y estos ejes temáticos que ustedes están viendo allí mientras eh, me escuchan, eh, básicamente, los voy a decir de manera abreviada, ¿verdad? Porque ustedes los tienen eh, allí delante de sus ojos, eh, responden a ocho temas, como dije, centrales. Eh, para las ciencias sociales y las humanidades. En primer lugar, eh, un eje vinculado a los derechos, a las violencias y a la igualdad de género. Eh, derechos, todos los derechos, ¿verdad?, de las personas, los derechos también en sentido amplio, eh, porque esto se cruza eh, con dimensiones eh, también ambientales, las violencias y eh, la igualdad de género como uno de los ejes, además, característicos del trabajo de Claxo en estos años, apostando a la construcción de una sociedad eh, igualitaria desde todo punto de vista, también desde el punto de vista de género. Luego también eh, un eje ambiental, el eje de ambiente, cambio climático y desarrollo social, que dialoga, por supuesto, con la plataforma anterior, al igual que con las siguientes que voy a presentar, pero coloca, este, digamos, el núcleo central en la temática del desarrollo el ambiente y el cambio climático, tema que hemos abordado en varias de nuestras columnas, Gustavo, y que sin duda es un eje prioritario y estratégico eh, en, en la región latinoamericana y caribeña. No tenemos más que pensar en este 2022 cuántas, cuántos indicadores, digamos, hemos tenido eh, a lo largo del año de que justamente tenemos que tomar medidas urgentes en esta dirección eh, ambiental y del cambio climático. ...y de las propuestas de desarrollo con eh, esa noción ambiental y climática eh, para nuestra región. Después, un eje también vinculado eh, a las migraciones y a la movilidad humana, trabajando como siempre hemos hecho... ...con esta idea de la movilidad humana y de las migraciones como un derecho, como un derecho humano, como un derecho de las personas por la razón que sea que se produzca esa movilidad o esa migración. Eh, allí tenemos por supuesto eh, tenemos por supuesto este, un, un énfasis especial, eh, sabiendo que este es un problema de toda la región latinoamericana y caribeña pero eh, que afecta quizás en algunas subregiones de manera más importante, como es en el eje de Centroamérica, el Caribe, México... Eh, donde observamos este, con preocupación lo que está ocurriendo. Luego también un eje vinculado a movimientos sociales y activismos en América Latina y el Caribe. Allí queremos trabajar específicamente con estas manifestaciones que hemos observado, eh, bueno, ya desde hace unos cuantos años, pero claramente en el año previo a la pandemia, donde se decía, eh, bueno, América Latina estalló en las calles o las calles de América Latina estallaron con muchos movimientos, el movimiento, feminista, el movimiento ambientalista eh, en los movimientos en defensa de la democracia los movimientos eh, generados a raíz de los procesos de inestabilidad política que atravesaron a la región y entonces vamos a estar colocando todos estos temas también en análisis. Luego las desigualdades y la pobreza en América Latina y el Caribe, bueno ese eh, es sin duda un tema que nos convoca desde siempre sabiendo que estamos en el continente más desigual del planeta y en una región donde la pandemia ha tenido impactos en términos de pobreza más que significativos, ¿verdad? Con números que hoy nos muestran, eh, bueno, que dependiendo de las mediciones y no vamos a entrar ahora en esos detalles, pero que grosso modo podemos decir que tenemos eh, un 40% de la población latinoamericana y caribeña en condición de pobreza actualmente. También eh, otro eje vinculado a las democracias, los derechos humanos y la paz ¿sí? eh, mencionaba hace un ratito los procesos de instabilidad política trabajados también en el eje de movimientos sociales pero eh, aquí nos preocupa especialmente bueno, cómo eh, seguir analizando y seguir construyendo alternativas y políticas que fortalezcan eh, las democracias latinoamericanas, el respeto de los derechos humanos y el derecho a vivir en condiciones de paz para todos y todas en nuestra región y por último dos ejes eh, vinculados a eh, la reconfiguración del trabajo en el mundo actual el trabajo entendido en, eh, como un concepto amplio en sentido amplio y no solamente como empleo verdad todas las manifestaciones que se dan justamente o, o, en, o en las reconfiguraciones que se dan en el mundo del trabajo eh, actualmente a nivel eh, planetario a nivel mundial, pero especialmente las que estamos observando en nuestra región, ¿verdad? Con las temáticas eh, que hemos desarrollado aquí de protección social, en muchos casos de ausencia de protección social, con informalidad en los mercados de trabajo, con los derechos en cuestión, etcétera, etcétera. Y por último un tema clave, un tema clave siempre en América Latina y más clave aún eh, como resultado de la eh, pandemia o de los dos años eh, de pandemia, ¿verdad? Que es el derecho a la educación, las políticas públicas y eh, las alternativas pedagógicas. Eh, conversamos hace un par de semanas en este mismo espacio, Gustavo, sobre la importancia de la educación, eh, los efectos que los dos años de pandemia ha tenido sobre las generaciones de niños, niñas y jóvenes actualmente en nuestra región y la necesidad de recuperar esa idea de la educación como bien público y por lo tanto eh, ir en contra eh, de la discusión principal o de las tendencias principales en nuestra región hoy que son más bien de mercantilización eh, de la educación en todos sus niveles. Estos son los temas... Eh, los temas en los que estaremos eh, trabajando en estas plataformas para el diálogo social que, como dije antes, eh, pretenden también hacerlo siempre articulando conocimientos, política pública, movimientos y organizaciones sociales. Y desplegando a lo largo y ancho de toda la región latinoamericana y, por supuesto, en distintos territorios, a lo largo de los distintos semestres y años eh, en los que estaremos trabajando en clave de plataforma para el diálogo social, eh, esto, estos temas con distintos eh, dispositivos. Desde algunos que conocemos o que quienes nos escuchan conocen muy bien, como pueden ser paneles, mesas redondas o seminarios, hasta dispositivos más novedosos en el terreno de lo audiovisual, en el terreno de las estrategias de comunicación o de las estrategias de formación más allá de los formatos académicos eh, tradicionales. Este es un poco el proyecto que tenemos, insisto, eh, que venimos trabajando en estos seis meses y que tenemos por delante para los próximos tres, años y que realmente creemos eh, que puede tener eh, un impacto importante en estos ocho ejes estratégicos fomentando eh, este diálogo social tan necesario hoy en nuestra región latinoamericana y caribeña eh, mientras que te escuchaba Karina no me dejaba de sorprenderme por la cantidad de ejes que que has tratado en infoclaxo yo creo que has cubierto por lo menos con una columna o más de una en varios casos cada uno de estos ejes lo cual quiere decir que ya son temas muy enraizados en las temáticas habituales de Claxo. Y lo otro me quedaba con algo que tú también decías en relación al diálogo entre ejes, ¿no? Porque lo interesante de este espacio es que uno puede encontrar, eh, como por cada uno de estos ejes, pero también puede encontrar un diálogo entre sí que también es fundamental, digo ambas cosas, ¿no? Encontrar la distinción y la individualidad de cada uno de los ejes, pero también en la relación entre unos y otros. Y todos pueden o tienen, más que pueden, relación con, con otro de los ejes. Absolutamente, y esa fue un poco este, la idea eh, con la que pensamos esta nueva iniciativa y siempre respondiendo a eso que nos convocó en México, de las tramas de las desigualdades, entendiendo que estos ejes nos permiten bueno, acercarnos mejor, conocer mejor y también tener incidencia de mejor manera en estas distintas dimensiones, ejes o facetas de esas tramas de las desigualdades en nuestra región. Y sin duda, cuando estamos hablando de temáticas vinculadas a, por ejemplo, el eje de democracia, ese eje naturalmente remite al de movimientos sociales, pero a su vez está muy vinculado al eje de los derechos, al eje ambiental, al de las migraciones todos eh, entre sí, por eso decimos, son las plataformas para el diálogo social, ocho ejes estratégicos, pero en realidad es una propuesta eh, integral, ¿verdad?, que integra estas ocho temáticas y algunas que, eh, que no estamos desarrollando aquí, pero que están contenidas dentro de estos ocho, de forma tal que, todos y todas quienes integran nuestra red, en los grupos de trabajo, en la red de posgrados, en eh, las distintas acciones que Claxo desarrolla, se sientan convocados y convocadas a participar de estas plataformas eh, para el diálogo social. Creemos además que realmente es el momento eh, oportuno para hacerlo en nuestra región y que la herramienta de construcción de ese diálogo social puede ser una de las alternativas eh, que nuestra región necesita. Siempre nos hacemos la pregunta, como cientistas sociales, ¿verdad? Bueno cómo construir, cómo aportar a la construcción de esas alternativas para sociedades más justas, más integradas, más democráticas en nuestra región. Bien, tenemos la convicción que por medio de la promoción de esos diálogos sociales con estas características que mencioné, ¿verdad?, eh, que, le, que hemos llamado plataformas, eh, bueno, son efectivamente eh, una propuesta interesante en estos momentos de nuestra región, que no dejan de ser eh, complejos o de encrucijadas, como bien hemos dicho en otras oportunidades, encrucijadas otra vez. En torno a cada uno, si tú quieres, de estos ocho ejes, podemos plantear allí en cada uno de ellos encrucijadas en y ambivalencias, pero sobre todo encrucijadas desde el punto de vista eh, político, desde el punto de vista eh, social, desde el punto de vista también de cómo estas realidades nos interpelan a eh, los, los y las cientistas sociales en nuestra región. Y esa es la misión de Claxo, ¿verdad? Ahí, Karina, entonces estamos viendo la, la plataforma de las plataformas para el diálogo social, donde pueden encontrar... Cada uno de estos espacios que Karina nos decía, que obviamente es un espacio individualizado, pero también el espacio general, en donde van a poder encontrar eh, artículos, eh, audios, videos, publicaciones, eh, cuestiones relacionadas con formación, investigación, y van a poder buscar por plataforma, pero también por formato, este, lo cual lo vuelve aún más atractivo para la circulación y la navegación, dentro de la web. Bueno, ya desde hoy, miércoles, en la página principal de claxo.org van a poder eh, ingresar y de esa manera van a poder ver eh, el, el espacio, el banner, el, la imagen que alude a estas plataformas para el diálogo social y poder acceder con facilidad. Karina, quedó clarísimo y me parece que es súper interesante, es una propuesta muy renovadora y que pone en juego esta necesidad, aparte tan importante de poder unir a la academia con los movimientos sociales y con los decisores de políticas públicas que transforma eh, este espacio en algo mucho más potente que simplemente poder eh, poner temáticas en juego, en la discusión. Así que, eh, felicitaciones por todo el trabajo que sé que es mucho eh, y realmente, bueno, haber llegado al, al espacio, pero sobre todo la creación de, de las plataformas es realmente muy, pero muy valioso. Absolutamente eh, hemos puesto mucho empeño en esto y queremos invitar a todos y todas a que se sumen, a que participen activamente de estas plataformas para el diálogo social en sus distintas eh, actividades y expresiones en los distintos territorios de nuestra región latinoamericana y caribeña. Todos todas están convocados a participar. Eh, activamente de estas plataformas y como tú bien decías, allí en nuestro sitio web, en este espacio eh, particular que hemos creado para las plataformas, van a poder estar informados, informadas de lo que se está realizando y por supuesto allí mismo también estarán convocados y convocadas a participar en cada una de las actividades. Queda la invitación hecha, queda el proyecto planteado entonces y, y bueno, eh, la semana próxima, si te parece bien Gustavo, estaremos haciendo ya en el estribo final del año, en el último programa de Infoclaxo, un balance de lo que ha sido este 2022 eh, en términos de las actividades de nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Con eso estaremos entonces, Karina. Muchísimas gracias por, por este encuentro y obviamente en una semana nos volvemos a ver, pero ya ahí sí, con un balance, un cierre, un discurso de tu parte final con respecto a este 2022. Movido, interesantísimo y realmente con un nivel de actividades este, impresionante. Karina, excelente semana este, y también te disfrute porque estás en Argentina, así que a, a seguir disfrutando ahí por las calles también con, con las celebraciones múltiples. Absolutamente, con esas sonrisas dibujadas que vemos en todos y todas aquí en Argentina y nos encontramos entonces la, la próxima semana para, para hacer ese balance que nos plantea además eh, grandes desafíos para el 2023. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí en vivo en el Info Claxo del día de hoy. Nosotros continuamos. Ahí estábamos, bueno, navegando la, la página con Karina. Realmente muchísima información. Recuerden, entra la página principal, Claxo Muntor, Ahí van a ver el banner de las plataformas para el diálogo social y van a encontrar ahí una primera página principal con todos los materiales y obviamente se siguen navegando en cada una de las imágenes podrán encontrar los materiales específicos de cada plataforma que, como bien decía Karina, igualmente dialogan, digo, tienen una coherencia de diálogo entre unas y otras y eso realmente muy valioso. Nosotros separamos, separamos muy brevemente y continuamos con el infoclaxo del día de hoy, en este infoclaxo muy, pero muy eh, especial que nos da la, la posibilidad de, bueno, de, de tener algunas de las novedades de balances y de cierres también, de este 2022